Todas las cosas que hacen ellos una completa contradicción. <tose> Solo que está el lado de rollo. Okay. <cười> <cười> La se ha que no me de la de la vida, que no me acuerdo de la sociedad que de la La compasión, la compasión, la la la por no podemos olvidarnos de que la situación es muy difícil para nosotros.